Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva semana de nuestro curso sobre feminismo. Vamos a escuchar ahora una presentación, una clase en torno a tres conceptos que se relacionan pero que sin embargo guardan entre sí algunas diferencias de significado que es muy relevante abordar. Para ello vamos a contar con una invitada, con una docente especialista en la materia. Te doy la bienvenida, estimada Constanza. Constanza Valdés, ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, asesora legislativa, asesora y consultora en Derecho Público, Diversidad Sexual y de Género, y codirectora de la Comisión Legislativa y de políticas públicas de la Asociación de Abogadas Feministas, la Corporación de Abogadas Feministas, eh, corporación que ha sido además muy, muy importante para eh, constituir los contenidos y la curatoría de los contenidos de este curso, cuestión que siempre agradecemos. Y por supuesto... Junto con darle la palabra a Constanza, le agradecemos muchísimo su tiempo y su trabajo para compartir su conocimiento con nuestras y nuestros estudiantes. Bienvenida, Constanza, en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias. Bueno, eh, ya me habían presentado particularmente esta, esta semana que corresponde a la tercera semana. Lo que vamos a analizar principalmente va a ser en torno a estos tres conceptos que muchas veces están efectivamente interconectados, pero en algunas ocasiones quizás existe cierta desconexión y cierta descomprensión en torno a lo que significa particularmente, particularmente en torno a los últimos dos. Me imagino que ya han, han eh, comprendido principalmente y... Eh, y también he estudiado, por ejemplo, lo que, y las distintas variantes, por ejemplo, del feminismo, pero ¿qué significa este concepto? Que muchas veces lo hemos escuchado, que muchas veces lo analizamos incluso eh, en nuestro día a día, que tiene que ver con la interseccionalidad, pero ¿qué significa exactamente? Asimismo con el, con el concepto de disidencia, que también muchas veces lo escuchamos como diversidad sexual, entonces principalmente esta clase eh, va a ser súper eh, necesaria, para ir entendiendo estos tres conceptos particularmente y darle también un contenido no solamente teórico, sino también un componente práctico. Y en ese sentido, por eso, lo que vamos a hablar principalmente tiene que ver con, en primer lugar, ¿qué es la interseccionalidad? ¿Cuáles son las raíces históricas del concepto? ¿Cuáles son los debates políticos? Eh, en ningún caso pretendemos hacer un análisis exhaustivo completamente de todo lo que se ha escrito durante estos 30 a 40 años, pero sí eh, resumir algunas de las posturas principalmente y en base al material eh, obligatorio que también tienen ustedes a, a su disposición. En torno al segundo tema, que tiene que ver con disidencia y diversidad sexual y de género, hacer esta relación importante entre los conceptos básicos sobre diversidad y disidencia sexual. ¿Cuáles son las diferencias también? ¿Por qué hablamos de diversidad en algunas ocasiones? ¿Por qué hablamos de disidencia también, etcétera? Y darle también alguna vinculación particularmente en torno a la interseccionalidad, porque en ese sentido, en muchas ocasiones hemos visto particularmente ...vinculaciones desde la, desde la diversidad de la disidencia sexual con el feminismo... ...y en otros casos hemos visto también que existe una cierta desconexión en los discursos. ¿Por qué existen estas cosas? Ahí los vamos a ir también analizando. Y por último, como les mencionaba, que es súper importante... ...no solamente entender los conceptos teóricos, sino también entender, conocer una aplicación práctica. En, en tercer lugar vamos a ver no solamente la importancia, sino también algunos casos... ...particularmente en nuestro ordenamiento jurídico... Eh, en, principalmente en, en, en el contexto en el cual yo me desempeño, para que entendamos cómo la, la interseccionalidad como concepto también que vamos a ir analizando, no solamente se da a nivel teórico, sino también se da a nivel de nuestra regulación legal y la importancia que tiene incorporar este concepto en nuestra regulación normativa. Y en ese, en ese sentido vamos a partir con el primer tema que tiene que ver con la interseccionalidad. ¿A quién nos referimos con la interseccionalidad? la verdad es que el concepto efectivamente las raíces históricas que hemos visto de este concepto principalmente las podemos encontrar en el eh, un poco brevemente en el material que se le entregó eh, la lectura principalmente en torno a viveros y de hecho en el texto particularmente una de las cosas que podemos ver que el concepto de interseccionalidad si bien fue acuñado en 1989 tenía raíces históricas muy profundas que incluso venían desde la Revolución Francesa, particularmente en, en Francia, en torno, por ejemplo, a las declaraciones que da dado Olympia de Couch, particularmente en torno a la discriminación y la violencia que se fían, por ejemplo, las mujeres que no solamente eh, sufrían discriminación por su género, por su clase, sino también en muchas ocasiones también por el solo hecho de ser esclavas también y lo hacía un, un, un análisis particularmente en torno a lo que sufrían muchas mujeres en otros lugares particularmente. Lo mismo, lo mismo podemos ver, por ejemplo, en la época de la colonia particularmente, los discursos sobre las mujeres negras que eran esclavas todavía, y cómo se daba esa doble eh, discusión en torno a, a la discriminación y la violencia, tanto por clase, por raza, y en torno a su libertad particularmente. Entonces, en ese sentido, la raíces histórica del concepto de la interseccionalidad no solamente la podemos encontrar en estos discursos, sino también si nos ahondamos un poco más en las discusiones históricas en torno a, lo, a la reivindicación y la lucha por los derechos de las mujeres, probablemente lo vamos a encontrar hace muchos siglos atrás también, en mucha, en mucha literatura particularmente, pero también entender que el concepto mismo que ha acuñado principalmente en torno a los estudios de género y en torno a la, a la temática de los derechos de las mujeres, eh, es un poco más reciente en relación a que también históricamente la mayoría de las discusiones teóricas y de literatura en este ámbito, que ha sido por mujeres, ha sido muy recientemente en virtud de también el contexto histórico y político que ha reinado por mucho tiempo, en el cual las mujeres eh, no podían ser públicas, o sea, no podían públicamente escribir su, sus libros, por ejemplo, o escritos de su autoría, solamente basta con escuchar cuánto, cuántos libros que hemos... Eh, conocidos desde pequeñas, desde pequeños, etcétera, que fueran escritos por mujeres, eh, de alguna forma se le cambiaba el, el nombre del autor efectivamente para que pudiera ser publicado en su época. Lo mismo sucedió en cuantos oficios que mujeres efectivamente ocultaban su, eh, su identidad solamente para poder acceder a tal oficio y a tal trabajo. En ese sentido, por lo mismo, entender que el concepto, cuando nos encontramos antes que, que este concepto fue recién acuñado en 1989, la verdad es que podemos pensar de inmediato, pero este concepto yo lo había escuchado desde antes, incluso lo había leído en, en, en libros un poco más eh, un poco más antiguos, particularmente sobre feminismo, y la verdad es que efectivamente el concepto lo podemos encontrar en su aplicación, en textos antiguos y también... Eh, particularmente en torno al análisis discursivo, por ejemplo, podríamos pensar lo mismo de los textos de Simón de Beauvoir pero particularmente como concepto, por primera vez es en 1989 por una abogada que se llama Kimberly Crenshaw a propósito de un caso sobre discriminación a mujeres negras. ¿Qué es lo que ella buscaba particularmente en su, en su alegato, particularmente eh, explicar? Básicamente que la discriminación hacia mujeres negras, particularmente en una empresa eh, automovilística que era en, en ese sentido General Motors, no solamente sufrieron un, un tipo de discriminación a raíz de que eran mujeres, sino también por su particularmente su raza, o sea, por ser una mujer y al ser una mujer negra, y en ese sentido ella explicó particularmente en tono a diversas entrevistas y todo que este concepto no lo empezó a acuñar para establecer y estructurar una teoría general del, de la opresión o de la dominación de las mujeres, sino más bien para eh, establecer un concepto que pudiera explicar ciertas omisiones jurídicas de desigualdades concre concretas en ese sentido. O sea, pensemos, por ejemplo, si queremos eh, explicar una situación, por ejemplo, de una... Eh, particularmente pensemos en el, en, en Chile de ahora, por ejemplo, la discriminación que sufren, por ejemplo, en este caso, las hortaliceras de Temuco, las mujeres que son hortaliceras de Temuco. Y en ese sentido no bastaría solamente hacer un análisis, si queremos hacer una exposición del caso, un análisis exclusivamente sobre su género, sino también es importante incorporar, por ejemplo, en este ámbito, la etnia y por qué existe una doble discriminación y cuáles son los factores que, de alguna manera, se van vinculando particularmente para producir ese tipo de discriminación, de exclusión o incluso de violencia en contra de ella, en ese sentido. Y por lo mismo, entender desde ya que este concepto, si bien tiene muchos matices particularmente, existen muchas discusiones como vamos a ir viendo al respecto actualmente, es una herramienta principalmente que se ha utilizado y nació con ese fin particularmente, más allá de que en la actualidad podemos escuchar, por ejemplo, y en muchos lados los vemos, que hay muchas eh, personas que hablan del feminismo interseccional como si fuera un tipo de feminismo. Y la verdad es que la interseccionalidad en ese sentido se utiliza como una herramienta por los distintos tipos de feminismo, particularmente para analizar las situaciones discursivas y también las situaciones que existen a nivel concreto particular. Y en ese sentido particularmente, por ejemplo, uno de los feminismos que ha utilizado particularmente esta herramienta ha sido el feminismo negro o Black Feminist, Principalmente en torno a lo que hemos conversado de incorporar no solamente la discusión sobre género, sino también incorporar eh, la variable eh, raza en esa situación, particularmente para poder entender cuáles son las situaciones de discriminación que se dan, o para también buscar algún tipo de eh, ejemplificación al respecto. Asimismo también ha sido utilizado particularmente la teoría postmodernista, postestructuralista, particularmente en estos movimientos filosóficos donde... Eh, lo que se busca principalmente explicar no solamente es un fenómeno en particular, sino también fenómenos en general que son más grandes, más macro, y que por, en, en muchas ocasiones se ha particularmente de alguna manera eh, dejado de lado que hay que hay una incidencia de diversos factores en la producción, por ejemplo, de esos fenómenos relacionados con, no solamente con violencia ni con discriminación, sino también con desigualdad económica, con desigualdad social. En ese sentido, pensémoslo en ese ámbito principalmente, que se utiliza particularmente para mirar más allá de lo que tenemos enfrente y ampliar también, intentar conectar ciertos puntos particularmente en distintas discusiones para lograr una teoría o también llegar a una posible respuesta o un el elucubrar también incluso una estructura, una, una estructura de por qué está sucediendo tal cosa, en torno a, a una situación determinada. Entonces, en, en ese sentido, por lo mismo, han existido bastantes debates políticos al respecto. De hecho, eh, recién en, en, la, en la década de los 2000 particularmente, se comenzó a estructurar mucho más el debate, particularmente en torno a... a eh, Feministas desde el punto de vista de la filosofía también particularmente. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, Patricia Collins en el 2000 planteaba que la interseccionalidad como herramienta particularmente no solamente requiere abordar cuestiones eh, microsociológicas que tienen que ver con la situación individual de una persona, sino también eh, macrosociológicas que tienen que ver con el, el aparataje más grande de lo que tiene que ver con la sociedad. Y en ese sentido hizo una distinción súper importante que lo que tiene que ver con cómo llamamos a tal, a cómo, cómo llamamos los efectos de, por ejemplo, los, eh, las cuestiones macrosociológicas y cómo llamamos a las los efectos de las cuestiones microsociológicas. Y en ese sentido, cuando se producen procesos microsociales, en ese sentido, cuando estamos hablando de consecuencias que nos afectan a nivel individual de un efecto en particular, ahí podemos hablar de interseccionalidad. Pero cuando estamos hablando de procesos macrosociológicos que tienen implicancia en los sistemas de poder, que tiene que ver con, por ejemplo, con el tema principalmente a través del patriarcado y que tenga que ver con la producción, organización y mantenimiento de las desigualdades, ahí estamos hablando principalmente de un sistema entrelazado de opresión. ¿Y por qué, por, por ejemplo, podría ser tan importante esta diferencia? Es que en muchas ocasiones cuando estamos analizando un problema macrosociológico que tiene que ver con la exclusión constante de las mujeres, por ejemplo, en la participación política, en el ejercicio de ciertos derechos, ahí no estamos hablando de una, de un tema particularmente de interseccionalidad que le afecta solamente a una mujer, sino que estamos hablando cómo existe este sistema entrelazado de opresión que efectivamente eh, se establece para limitar el ejercicio de los derechos de las mujeres, por ejemplo, de lo que veníamos diciendo, participación política, por ejemplo, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Y este discurso, por ejemplo, particularmente de Patricia Collins, nos sirve mucho para entender esta situación y de alguna manera cómo lo vamos enfocando y también para eh, comprender de qué manera se han producido estos fenómenos y al identificar esto también podemos empezar a, a, a atacar con cierta, también con ciertas herramientas particularmente y ofrecer soluciones a cómo cambiar particularmente esta situación. Porque por un lado, una situación que me, me produce efectos a nivel individual probablemente va a tener una solución mucho menos compleja. Que una, que una situación que tiene que ver con un sistema entrelazado de opresión, que básicamente significa casi cambiar el status quo, y eso requiere incluso en muchas ocasiones un cambio cultural, cambios legales, cambios constitucionales, y a ese nivel efectivamente van a, van a requerirse mayores esfuerzos en ese sentido. Y al respecto, por ejemplo, eh, lo que nos planteaba Patricia Collins, eh, Angie María Hancock en 2007 propuso un, un tema completamente distinto que tiene que ver con cómo crear esta, eh, eh, la interseccionalidad, no solamente como esta herramienta, sino también como un paradigma, y en ese sentido identificó seis presupuestos básicos, particularmente que se detallan en el texto de Viveros, para analizar situaciones concretas y específicas, principalmente los presupuestos básicos a los que ella se refería, eran entender las situaciones, identificarlas particularmente, y además ver cómo se iban relacionando, particularmente, eh, valga la redundancia también, las relaciones sociales en distintos niveles y de qué manera también esas iban afectando a las mujeres de una, de una manera determinada. Y es por eso que, eh, en este mismo sentido, cuando estamos hablando de, de la interseccionalidad, lo mismo Vivero nos dice que los lo análisis interseccionales al respecto, los debates políticos, que por supuesto son mucho más grandes que esto, pero para efectos también de la presentación no se pueden incluir todos los debates que se han dado durante los últimos 40 años, eh, Vivero nos, no, no, nos señala que efectivamente, la, en primer lugar, la multiplicidad de experiencias vividas por distintas mujeres, eh, Ayuda eh, de alguna manera la visibilización en torno a estas situaciones. Entonces la interseccionalidad por un lado nos traería eh, esta visibilidad y también esta nueva realidad que en muchas ocasiones efectivamente se invisibilizaba no solamente por los discursos mismos sino también incluso por este sistema que estamos pensando en el cual en muchas ocasiones son los medios de comunicación, por ejemplo, la, la, las normas jurídicas o incluso también las normas societarias, que pueden no tener ningún valor jurídico, pero de alguna manera eh, producen efectos en la sociedad completa. Y, y en segundo lugar, eh, también nos da cuenta de que existen posiciones sociales que no pueden, de algún modo, eh, no, no pueden eh, padecer la marginación ni la discriminación, porque efectivamente encarnan la, eh, la norma misma, que es lo que tiene que ver con la heteronormatividad, por ejemplo, la masculinidad, el blanquismo... Etc. Y en ese sentido, los análisis interseccionales muchas veces nos hacen también eh, poder identificar cuáles cuál situaciones se distinguen también de las experiencias múltiples vividas por mujeres. De por este lado también es particularmente cuando nos encontramos ante la encarnación de la norma misma o de la opresión misma, que de alguna manera también eso nos ayuda a, a distinguir de qué manera... Eh, por ejemplo, particularmente esto, pudiera atacar también y eh, e incidir, por ejemplo, en la experiencia en ese sentido eh, de las mujeres. Y como les venía diciendo, al ser un concepto relativamente moderno, existen bastantes discusiones al respecto. De hecho, particularmente una de, la, una de las críticas que, que recogí particularmente, que se le hace también al, al, al al concepto de interseccionalidad, porque efectivamente es un concepto que ha sido muy útil, que lo hemos visto, que probablemente ustedes ya lo han lo han escuchado en muchas ocasiones, incluso sin haber tomado necesariamente ningún curso, sin haber leído ningún texto. Probablemente ya lo escucharon de la boca de, de alguna amiga, alguna compañera, etcétera Y es porque es un concepto efectivamente que ha sido utilizado principalmente en torno a la discusión y también a las demandas de los movimientos sociales. Pero eso no significa, por ejemplo, que ha estado eh, exento también de discusiones o incluso de personas detractoras o que critiquen de alguna forma cómo ha se, cómo se estructurado la interseccionalidad, a pesar de que no existe efectivamente una única postura respecto a la interseccionalidad, sino más bien una, una, o sea, sino más bien una definición en torno, eh, generalmente consensuada, que tiene que ver con una herramienta que se utiliza para el análisis eh, de ciertas situaciones o incluso de ciertos discursos. Y en ese sentido, una crítica que, que recogí particularmente, que ha sido desde el feminismo latinoamericano, principalmente por María Lugones, el 2005. O sea, no estamos pensando que fue una crítica que se le hizo eh, el, en, en los 90, en los 80, donde el contexto, si bien efectivamente el 2005 había, ha cambiado harto desde el, hasta, el, hasta nuestra actualidad 2020, Sí podemos estar eh, hablando de que la discusión todavía sigue bastante vigente en este ámbito y principalmente lo que hablaba María Lugones que considera que es un mecanismo de control y movilización y desconexión. ¿Y por qué decía eso? Particularmente porque entiende, eh, y a, a su juicio, que efectivamente utilizar la, la herramienta de la interseccionalidad y vincular dos relaciones sociales particularmente, de alguna forma lo que pudiera hacer es, ejemplo, o colocar en una caja particularmente, por ejemplo, si hablamos de una mujer negra, vamos a colocar en una caja a la mujer, a una mujer negra y no vamos a separar las dos situaciones que tienen que ver con ser mujer y ser negra y de alguna manera no, se, no habría una, una conexión entre ambas que es súper importante tenerla en cuenta. Por lo mismo se encontraría completamente inmovilizada esta categoría y de alguna forma podría... Eh, podrían excluirse otras situaciones que se pudieran dar por particular y que pudieran verse invisibilizadas en torno a, a esa situación. Eh, en el texto particularmente eh, se, da, se, se desarrollaba un poquito más la, eh, la crítica particularmente, pero lo, lo importante de tener en consideración de este concepto particularmente es que no solamente en el, en el feminismo Latinoamérica, latinoamericano perdón, ha tenido crítica, sino que también en feminismos relacionados con Europa particularmente o incluso en, en Estados Unidos particularmente y eso es lo que ejemplifica que es un concepto que ha estado en constante evolución y que también ha sido tomado por distintos feminismos, pero no en, todos los, en, en, no en todos los tipos de feminismo va a tener la misma aplicación o va a tener el mismo resultado. Vamos a tener una situación completamente distinta, si lo miramos desde una óptica del feminismo liberal, por ejemplo, en el cual se puede prescindir, por ejemplo, del tema de la clase. No lo vamos a ver así, por ejemplo, en el feminismo socialista, donde la clase... Efectivamente es un concepto que sí o sí tiene que ir incorporado al análisis de los discursos, de la situación de dominación y opresión hacia las mujeres. Y así como les venía diciendo, particularmente eh, este concepto lo que hace, eh, este, esta herramienta principalmente, lo que hace es unir relaciones sociales para ejemplificar un contexto determinado. Y en ese sentido, clásicamente lo que hemos visto en la discusión, particularmente en los primeros textos que se han dado sobre interseccionalidad o incluso en los discursos, o incluso si hacemos el análisis eh, más, más material, más profundo, que en general lo que se ha analizado en torno a la discriminación y las situaciones de, de, de exclusión de las mujeres ha sido en torno a la raza, la clase y el género. Y eso ha sido lo que clásicamente se ha ido viendo, principalmente en torno a lo que venía diciendo, que por ejemplo, uno. Mujer negra o una mujer pobre y de esa manera, por ejemplo, se pueden ir eh, interconectando la, en la situación de discriminación. Ahora, lo que clásicamente y de cultura popular muchas veces se dice, que no es lo mismo la discriminación que sufre, por ejemplo, una mujer indígena que una mujer eh, blanca heterosexual, la verdad es que eso en ningún caso, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, tom tomando en consideración lo mismo que dice Viveros sea, en su texto, es que acá no estamos hablando de una lógica aritmética. No estamos hablando de que efectivamente ella, por ejemplo, tiene más ventaja o menos desventaja, sino lo que estamos haciendo, lo que estamos analizando es que hay ciertas situaciones distintivas de discriminación y de exclusión que sufren y en ese sentido lo que podemos evidenciar es que hay situaciones completamente distintas donde si bien podríamos evidenciar algún tipo de ventaja, aritméticamente de alguna forma no existe eh, tanta comparación a menos que por ejemplo... Eh, lo viéramos de otro, modo, de otro tipo de, eh, de visión, particularmente que tendría que ver con temas exclusivamente monetarios, por ejemplo, que ahí podría haber un cierto, un cierto tipo de comparación en relación a la divisa y que son cálculos matemáticos que pudieran ser, de alguna manera, entre comillas, más exactos. Pero eso también es súper importante tener en consideración el análisis que hacemos de las relaciones sociales. Uno de los textos particularmente que se incluía en el material obligatorio, y que también les insisto a, a que lo puedan leer, y que también puedan buscar tan tan en, también de manera abierta estos textos, que tienen que ver con la autora Angela Davis, muy famosa en torno al feminismo negro, y donde ella en sus discursos particularmente hace un, un, un análisis muy profundo en torno, en torno perdón, a lo que eh, sufren las mujeres negras, no solamente por su raza, sino que también por su clase. Y ella particularmente hacía un análisis muy interesante en torno a que, si bien estamos analizando en torno a la situación que sufren las mujeres negras, también podemos hacer un análisis, por ejemplo, en, tor en torno a lo que sufren, por ejemplo, los hombres negros y también que forman parte del, del proletariado. Y en ese sentido, ¿por qué es importante hacer eso? Porque generalmente en las mismas discusiones, por ejemplo, cuando hacemos estos análisis interseccionales, siempre se realizan en el ámbito de comparación entre el punto de las mujeres, porque particularmente eh, en torno a este sistema de opresión, los hombres generalmente eh, representan la opresión y la dominación a las mujeres, pero en este ámbito, por ejemplo, donde, donde confluyen distintas aristas de discriminación, si bien efectivamente eso no quita que, por ejemplo, hombres negros que, que trabajen en el ámbito de, por ejemplo, precarización, etcétera, eh, no significa que vayan a estar exentos de algún tipo de, de, de conducta machista, etcétera, sino que... Por el contrario, también eh, se puede hacer un análisis respecto a cómo viven efectivamente ese sistema también y de qué manera lo ejercen, porque eso también de alguna manera nos hace eh, un, una diferencia muy sustancial y muy interesante a la, la, a la hora de que analizamos particularmente los comportamientos entre la dominación o la, la discriminación que ejerce, por ejemplo... Eh, un hombre negro de clase baja, que un hombre blanco de clase alta, donde las situaciones de, de discriminación y de violencia van a ser de manera muy distinta. Probablemente en ambos va a existir la violencia sexual, pero solamente en uno va a existir la violencia económica. Y en ese sentido también es muy interesante hacer esos análisis, particularmente en torno a cómo identificamos también las distintas variables que se dan, no solamente de las personas que sufren la discriminación, las mujeres, sino también... Particularmente desde la persona que discrimina, de qué manera ejerce también ese sistema de, de dominación y de esa manera también poder ir eh, de alguna manera también eh, cambiándolo. Y en ese sentido, eh, para finalizar un, para ir finalizando un poquito antes de, de seguir con el otro tema, importante recalcar que efectivamente es una herramienta. ¿eh? Es muy, muy importante recordar esto que es una herramienta que se utiliza para análisis de ciertas situaciones, desigualdades concretas, omisiones, discurso Probablemente... Eh no, no es una, en ese sentido, bueno, no probablemente, sino que efectivamente no es una herramienta que vaya a ser exclusivamente utilizada en los movimientos feministas y en la, en la articulación del movimiento feminista, sino que también en, distinto, en distintos movimientos, también en distinta literatura, lo podemos ver incluso a nivel sociológico, también filosófico, a nivel jurídico, y en ese sentido no, nos muestra que es un concepto bastante útil, al momento de que queremos desarrollar, un, un, un, queremos desarrollar, por ejemplo, una teoría o queremos analizar un discurso, o de alguna forma también proponer soluciones en torno a, incluso, si lo aterrizamos un poco más a la práctica diaria, por ejemplo, de, de las autoridades estatales, eh, de qué manera también se, se elaboran ciertas políticas públicas o de qué manera también se legisla en cierto ámbito. ¿Y por qué? Porque particularmente hay ciertas... Eh, personas que van a sufrir distintos tipos de situaciones o de discriminación o de desigualdad económica y social por la confluencia de distintos factores que otras personas. Y de alguna manera, a pesar de que todas las personas efectivamente somos iguales ante la ley en, en el ámbito del papel, la solución no puede ser para todas las personas la misma si es que no se consideran esta, esta confluencia de factores que también va a afectar eh, no solamente a la realidad material de estas personas, sino también incluso eh, la manera que van a poder ejercer su derecho o recibir, por ejemplo, esta, esta solución o este beneficio por parte del Estado. Entonces, ya habiendo dicho eso, nos vamos al, particularmente eh, al, al otra, a la otra vereda que tiene que ver con la diversidad y con la disidencia sexual y de género, yo creo, que lo ha, yo creo que las personas que están viendo lo han escuchado bastante, particularmente disidencia o incluso diversidad en los medios de comunicación. O sea, ha sido conceptos que se han incluido bastante eh, en nuestro acervo cultural en los últimos 10 años, entendiendo que ha sido una sociedad que ha ido cambiando paulatinamente en torno a la tolerancia, la aceptación, eso no quita que haya algún modo, un modo de clima violento, lamentablemente pero son conceptos que quizá han ido de alguna manera eh, calando cada vez más hondo en la sociedad. Y es así que en esta primera eh, primera eh, diapositiva de, esta, de estos conceptos, particularmente eh, a mí me gusta y me, me es muy útil para explicarle también a la gente de manera gráfica cuáles son algunos de los conceptos básicos en materia de diversidad y de sexual. Pero no sin antes contarle un poco por qué, hay, por qué se llama diversidad sexual y de género o por qué se habla de disidencia sexual y genérica. Principalmente cuando estamos hablando de diversidad sexual y de género estamos hablando de todas aquellas orientaciones sexuales e identidad de género que no son la norma, entre comillas, común, que tienen que ver con la heterosexualidad, con ser cisgénero, ya vamos a ir con ese concepto particularmente. En cambio, cuando estamos hablando de disidencias sexuales, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con un, un, algo más filosófico, que tiene que ver con yo soy disidente en torno a la heteronorma, en torno al binarismo de género, ya vamos a ver esos conceptos particularmente también. Eh, y principalmente se ha levantado desde la academia, particularmente en torno a discusiones de movimiento disidente de la diversidad en la Universidad de Chile, por ejemplo, en sus distintas facultades. Y eso ha sido principalmente en torno a lo que se llama como de alguna forma la resistencia a ese sistema. Entonces cuando hablamos principalmente de diversidad o disidencia, estamos hablando de alguna manera si es que no, hay, no existe algún un discurso completamente distinto. Básicamente lo mismo. Cuando hablamos de diversidad de alguna forma, eh, se estaría englobando con una totalidad de todas las personas independientemente de la postura que pudieran tener respecto a una situación determinada. En cambio, cuando hablamos de disidencia, existe también un concepto mucho más político asociado. Pero en general se, se ocupan ambos conceptos como sinónimos. En relación a, por ejemplo, medios de comunicación, o incluso también en algunos conversatorios. O sea, si es que no existe esa, esa separación que recién venía mencionando, lo más probable es que se estén utilizando de, man, de, de manera sinónimo Y es súper importante entender eso porque hoy en día se ha entendido que básicamente son eh, casi lo mismo, o incluso el de disidencia es más correcto, diversidad, pero la verdad es que efectivamente en ese sentido... Eh, no es una discusión que se encuentra acabada, pero sí es importante tener la, la, la separación de ambos conceptos claros. Ahora vamos a los conceptos básicos. Particularmente esta imagen es muy útil para entender estos conceptos porque probablemente, eh, a lo mejor, por primera vez están encontrando estos conceptos. Y la verdad es que en muchas ocasiones... Si yo se los dijera, les dijera la definición, empezar a hablar, incluso intentar eh, ejemplificarlo con mis manos, probablemente no lo entenderían igual, porque son conceptos que son relacionados con muchos aspectos de la vida de las personas, y es por lo mismo que hace muchos años atrás se creó esta, eh, esta galleta de género, de hecho se llama Gender Bread Person, para ser como, ese, como esa, ese juego de palabras en inglés, y principalmente se ha utilizado para entender los conceptos básicos relacionados con la identidad de género, básicamente quién soy yo, cómo me identifico, la expresión de género, cómo me veo yo, el pelo, las uñas, el labial, etcétera, el sexo biológico que tiene que ver con la reproducción, la genitalidad de las personas y la orientación sexual que tiene que ver, que pasa pues a estar en el corazón, debería estar en el hipotálamo, pero que tiene que ver principalmente con el hecho de que con la, la, las personas que nos sentimos atraídas, eh, etcétera Y en ese sentido particularmente cuando nos vamos al primer concepto que vemos que es identidad de género, Está principalmente asociado al cerebro porque tiene que ver con un tema de no solamente autopercepción, sino cómo yo, me cómo yo me veo ante el resto, etc. Y en ese sentido, eh, ante el, el binarismo de género, históricamente se ha creído que hay básicamente dos, que tiene que ver con mujer, hombre, y entre medio, particularmente esta galleta lo incluye, que se llama genderqueer. Y cuando hablamos de gender queer, estamos hablando de todas aquellas identidades de género que nos encuentran dentro del binario de género. Y ahí podemos encontrar con varias identidades de género, como por ejemplo, en este ámbito, las personas binarias, las personas no binarias, por ejemplo, las personas de género, las personas de género. Ahora, cuando estamos hablando de identidad de género, mujer y hombre, también estamos incluyendo en este ámbito a las personas trans, ya sea hombres o mujeres trans. Y a propósito de conversar un poco también del concepto de cisgénero y concepto de trans, cisgénero sería toda aquella persona que se identifica con su sexo, es el género con el que fue asignado al momento de nacimiento. ¿Por qué asignado al momento de nacimiento? Porque cuando una persona nace particularmente, lo que hace el doctor, la enfermera, o la matrona, o el matrón, etcétera, eh, o, o la doctora, es básicamente ver los genitales y decir, es un niño, es una niña. Y eso no solamente significa un, una constatación de la genitalidad de la persona, lo que significa después la partida de nacimiento, en el registro, etcétera, toda esa eh, cosa legal, sino que también implica un cierto mandato en torno a lo que esa persona o no debería comportarse. Por eso me gusta hablar sobre sexo, género, asignado al momento de nacimiento, porque no solamente se le asignó una cierta genitalidad biológica en torno a lo que es eh, clásicamente entendido la ciencia, sino que también un mandato de normas culturales en torno a, lo que, o a cómo debe comportarse esta persona. Y de esa manera, eh, históricamente lo hemos visto incluso en películas, en series particularmente, eh, que tiene que ver con el hecho de que si es un niño, tienen, le, le colocan colores azules. Si es una niña, tiene que tener la pieza rosada, por ejemplo. Y todos esos mandatos culturales particularmente van a influir en la vida de una persona y por eso mismo se dice sexo y género asignado al momento de nacimiento. Ahora, ¿qué es una persona trans? Básicamente todo lo opuesto. Aquella persona eh, cuya identidad de género no se identifica con el sexo y el género al momento de nacimiento, entonces en ese sentido nos encontramos ante dos palabras, que una que significa cisgénero, que es como básicamente la norma común, no significa que sea la norma general, sino que como lo que ha sucedido más comúnmente, y por otro lado, eh, las personas trans, que en ese sentido se entiende que no es como la regla entre comillas general, cuando estamos hablando de regla general, Estamos hablando de algo que se ha, se ha dado eh, con mayor eh, estadística, básicamente. No significa que vaya a ser lo normal. Eso es súper importante en, en esta parte. No estamos hablando de normalidad. El concepto de normalidad hace muchos años particularmente ha, ha empezado a dejarse de utilizar porque de alguna manera no refleja la situación eh, que existe hoy día en la, en la diversidad de las personas. Ahora... Cuando, se habla, cuando hablamos de expresión de género hablamos básicamente de cómo se ve una persona o cómo busca expresar su género de alguna forma y es por eso que también se habla de una expresión de género femenina que a es que, y, y, importante, perdón, importante entender eh, particularmente que cuando hablamos de expresión de género no estamos hablando de un concepto eh, ahistórico Estamos pensando de un concepto muy histórico, centrado en un momento determinado, porque no es lo mismo, por ejemplo, una expresión de género femenina, hoy día, eh, 2020, que una expresión de género femenina, 1700, por ejemplo. Y eso es muy importante, por ejemplo, en torno a lo que ha sucedido históricamente con los pantalones, la el de las mujeres, por ejemplo, o lo que sucedió en un tiempo con los tacos, incluso con el maquillaje, recordemos los, los reyes franceses, los reyes ingleses, que tenían bastante maquillaje, usaban pelucas. Hoy en día podríamos pensar que esos pantalones apretados tía, son una expresión de género bastante femenina, pero en la antigüedad era una expresión de género bastante masculina para ellos. Entonces, en ese sentido, es un concepto bastante histórico eh, que hay que tener en consideración no solamente a un momento, sino también una sociedad determinada. No es lo mismo eh, lo que es femenino hoy en día en Chile que lo mismo femenino o femenina, en, por ejemplo, en Europa, por ejemplo. Europa, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, es importante tener en consideración eso. Y por ese lado entendemos lo femenino, lo masculino y lo que clásicamente se ha dicho como andrógeno donde si bien existen distintas eh, también variables en ese ámbito, donde se mezclan también las situaciones... Y es por lo mismo que de alguna forma también hay gente que eh, ha tenido o califica su expresión de género masculino, por ejemplo, que tiene que ver con transgredir, estos esto límites entre los femeninos, lo, femenino, lo, lo masculinos, lo que se entiende. Y también eso eh, está dentro de este gran paradigma, que, que si bien a pesar de que vemos una línea ahí que está entre dos extremos, la verdad es que esos extremos muchas ocasiones van acortándose, hay muchas variables, es un gran arcoíris en ese sentido de, de diversidad al respecto. Y, en, y por último, o sea, una de las dos cosas para ir viendo los conceptos, el sexo biológico, primero hembra, que tiene que ver con el hecho de haber nacido con una vagina, macho con el hecho de haber nacido con un pene, e intersexual, no es que haya nacido con dos, con dos genitales, es muy importante tener en consideración el término hermafrodita. Eh, médicamente, en el ámbito de, la, de, de las personas, no está, no se utiliza, hace muchos años que quedó efectivamente descartado eh, Porque no, no existe el hermafroditismo en la, en la raza humana, lo que sí se ha dado en ciertas situaciones Es que de alguna manera existe eh, cierta indeterminación a nivel de genitales o incluso alguna alguna mezcla Pero no hay ninguna persona que haya nacido con una vagina y un pene completamente funcional lo que sí puede saber por lo que por lo que se ah, perdón lo que sí puede pasar por ejemplo es que una persona haya nacido con pene eh, no completamente funcional y de alguna manera con un con un protobútero en su interior porque se hubo un eh, algún tema genético y hormonal particularmente en, así, en esa situación entonces ahí eh, eso para tener en, en, en cuenta y claro y por último, lo que tiene que ver con la orientación sexual, heterosexual, que le gustan las personas del, de su mismo género o sexo, bisexual, que le gustan eh, ambos géneros o sexo, y ahí también incorporamos el ámbito de las personas trans, importante. Y también, de alguna manera, desde el punto de vista del movimiento de la bisexual bisexualidad, también se ha levantado eso hace mucho tiempo, que la bisexualidad también incluye otra identidad de género que pudieran no ser la... Eh, eh, hombre o mujer y también incluir, por ejemplo, a todas estas personas que estamos hablando al inicio, que se van fuera de este binario de género. Y homosexual o lesbiana, básicamente que le gustan las mismas personas de su mismo sexo y género, y aquí pensando homosexual en el ámbito de hombres lesbiana, mujeres ¿Por qué me gusta hacer la diferencia entre homosexual y lesbiana? Porque es un concepto muy importante a visibilizar, porque homosexual, si bien hace relación a que le gusta a las personas de su mismo sexo y género, el lesbianismo es el concepto que se ha utilizado y difundido eh, históricamente por, el, por la eh, orientación sexual de las mujeres que gustan de las mujeres. Ahora, como les venía diciendo, acá hay un tema particularmente y estos conceptos los podemos también asociar a lo que estamos hablando anteriormente que tiene que ver con la interseccionalidad. Y acá hay un, ya se lo había adelantado en, al, al principio particularmente, pero estos conceptos son muy relevantes para entenderlo en este, como este sistema entrelazado de opresión que estábamos hablando, según Patricia Collins. Y particularmente esto se relaciona en torno a la diversidad sexual y de género. Por lo mismo, por ejemplo, partamos por la heteronormatividad, tiene que ver, y esto es un concepto que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con que la heteronormatividad es un seco cultural a favor de las relaciones sexuales, que son consideradas normales, naturales, ideales y son preferidas por sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género y en ese sentido cuando estamos hablando de esto estamos hablando de un sistema que se compone de reglas jurídicas sociales y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes en ese sentido lo que estamos hablando de un sistema donde se considera que la heterosexualidad es la norma general lo que debe preferirse idealmente no puede existir la homosexualidad ni el lesbianismo y eso no solamente se traduce en un discurso por ejemplo que dice las personas incluso que predica un pastor en la calle etcétera, sino también lo que implica que hay ciertas normas jurídicas por ejemplo sociales que reproducen este sistema en particular pensemos por ejemplo en el momento de la, de la heteronormatividad actual el hecho que no exista por ejemplo la regulación de dos padres o de dos madres eh, que no exista el matrimonio entre dos personas del mismo sexo género, y tantas otras situaciones como, por ejemplo, que no pudiera hacer carga en el ámbito de salud. O sea, son muchas las situaciones que podemos ir pensando, omisiones que efectivamente como que pensamos, es como, ah, esto está reproduciendo este modelo heteronormativo social. <coughs> Ahora, espérenme. En torno al segundo concepto, particularmente que tiene que ver con la cisnormatividad, este concepto, al igual cuando estamos hablando de hetero tiene que ver particularmente con la identidad de género. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cisgénero y transgénero? En ese sentido, eh, la cisnormatividad es aquella expectativa que se tiene que todas las personas son cisgénero y que aquellas personas que se le asignó al masculino al nacer crecen para ser hombres, aquellas que se le asignó al femenino al nacer crecen para ser mujeres, y no hay ninguna distinción ahí en, en ese ámbito. Particularmente, esto también es algo que sigue vigentemente, donde se cree que el hecho de que haya nacido una persona con vagina o una persona con pene, efectivamente eso va a determinar de por vida su sexo y género, y de ninguna manera pueden existir desvariaciones en ese sentido. Y por último, el binarismo de género, que se refiere a este mismo sistema también que se compone por normas jurídicas y sociales, que clasifica los géneros en dos, básicamente el masculino y en el femenino, y con la debida correspondencia eh, genital y corporal que existe en ese sentido. Eh, se asocia mucho a la, al concepto anterior que tiene que ver con la sinormatividad, y asimismo incorpora otros, o otras variables que básicamente tienen que ver con el hecho de que no pueden existir otras identidades de género fuera de este binario. Estos conceptos, como le había dicho, son muy importantes en la discusión sobre los derechos de las personas LGTBI eh, o de la diversidad sexual, eh, porque en estos conceptos podemos ver cómo se, cómo se incorpora esta herramienta que estamos hablando, que principalmente se ha utilizado por el ámbito del del feminismo que tienen que ver con la interseccionalidad, en torno a cómo los, eh, cómo los vamos incorporando particularmente en torno a estos discursos y cómo, por ejemplo, en torno a la heteronormatividad, no solamente se dan ciertas situaciones que tienen que ver con la orientación sexual de, la, de una persona, sino también en muchas ocasiones, por ejemplo, en materia de género, como con la situación de por qué hoy en día, por ejemplo, la homosexualidad masculina es mucho más validada que el lesbianismo en el ámbito de las mujeres. Y ahí vemos como una situación de discriminación se produce en el ámbito de las mujeres, particularmente por su identidad de género, por ser mujeres, eh, por su género, también podemos ver un tema de clase ahí, y además por su orientación sexual, que no es lo mismo que lo vamos a ver en una situación de, eh, por ejemplo, hombres homosexuales de clase eh, más acomodada. Y no es que acá estamos hablando de lo mismo que, re, lo mismo que habíamos dicho anteriormente con esta lógica aritmética, sino... Eh, más bien de cómo hay ciertas situaciones donde viven distintos tipos de discriminación y enfrentan menos barreras, por ejemplo, para eh, ejercer sus derechos. Y en ese sentido, desde, el, desde la diversidad sexual particularmente, se ha levantado esta discusión, particularmente disidencia sexual, se ha vinculado mucho con el feminismo, en torno particularmente a la disidencia y en torno a este concepto de interseccionalidad, y, y se ha utilizado principalmente en torno a cómo analizar es que la situación actualmente en torno a, al, al, al paradigma este heterosexual y, y binarista de género ha, ha, ha prohibido incorporar a otras personas a este, a este gran entramado eh, de sociedad, principalmente en torno a esta situación. Entonces ahí particularmente es una discusión bastante interesante que se da, asimismo como pasaba con el movimiento interseccional o sea, con, perdón, con, el, con la interseccional y los debates políticos que se han dado al respecto, eh, no es una situación que efectivamente tenga eh, una sola opinión o que se haya zanjado completamente, de hecho, desde el punto de vista de la disidencia sexual, solamente se ha visibilizado particularmente dentro de la academia, y no es un discurso que se haya... Eh, eh, promovido tanto a nivel de sociedad particularmente. Eso también tiene que ver mucho con la educación, así mismo como el tema de lo que vimos anteriormente de los conceptos de interseccionalidad y todo lo de la academia. Por eso mismo, aprovechando que estamos justo en este mismo curso, es súper importante que la educación pueda llegar a todas las personas y si quisieran accederla también, en torno a muchas barreras que existen, particularmente en torno a los, a los sistemas educativos, no solamente en torno al ingreso económico, sino también en torno a a las barreras que existen en los mismos procesos de, de postulación o el proceso de selección de becas, etc. Pero eso es otro, otra temática que analizaremos en otra situación. Y acá particularmente algo que ya les había adelantado anteriormente eh, tiene que ver con cómo hacemos esta interseccionalidad en torno a la disidencia. Por un lado, cuando estamos hablando de esta heterosexualidad obligatoria y esta heteronormatividad, particularmente Moniquity, eh, que no está en el texto obligatorio, pero sí, Adrienne Rich particularmente, que tiene que ver con el hecho de ver que la heterosexualidad no solamente es la norma general, sino que también, por ejemplo, Monique Wittig nos plantea que las lesbianas no son mujeres. Yo creo que están preguntándose, ¿pero cómo? ¿Si son mujeres? Sí, ¿si son mujeres? Y es que particularmente el discurso que eh, realiza Monique Wittig es que el concepto que se tenía de ser mujer, particularmente, si no me equivoco, en la década de los 80, que cuando ella lo escribió, este libro que se llama eh, ¿Lesbiana? ¿Ser lesbiana parece? No, no recuerdo bien el, el, el, el, el nombre del título en este momento, pero ella lo que desarrollaba en su tesis particularmente es que el concepto que se tenía de ser mujer no era, era de una mujer heterosexual. Entonces una mujer lesbiana no era una mujer en términos conceptuales hablando en ese ámbito. Entonces por lo mismo también había una subversión en torno a cómo se entiende efectivamente eso. Yo creo que de alguna manera lo podemos ver también en, en Angela Davis particularmente en torno a cómo el concepto de ser mujer también eh, dejaba un poco de lado a la mujer eh, negra, mujer afro afroamericana, porque no cumplía todos los estándares que en su momento, particularmente en Estados Unidos, se le asignaba a una mujer que era dueña de casa, blanca, muy femenina, etcétera. Y ahí es donde vemos eh, esta interseccionalidad en torno, por ejemplo, a que la heterosexualidad obligatoria también invisibiliza eh, Otras orientaciones sexuales y cómo no solamente eh, se confluye este ámbito de, de la orientación sexual, sino también el tema del género, particularmente lo que hemos mencionado sobre la homosexualidad masculina y el lesbianismo femenino, ahí hay una situación muy importante que, que se puede ir analizando y es por lo mismo que desde ese punto de vista ha sido muy interesante lo que, analizado, lo que han analizado estas dos autoras, particularmente les invito a que pudieran buscar también el... el, el el texto de Monique Wittig está de manera abierta y leer el material obligatorio de Adrian Rich Y en torno al binarismo de género, acá nos encontramos con lo que habíamos mencionado, ¿ves? como este sistema de normas jurídicas y sociales... De alguna manera también ha clasificado estos dos géneros, pero esto no solamente significa cómo entender, ya, hay hombre o no mujer, ciertos colores, etcétera, sino también cómo el mismo entrelazado los dispositivos de poder, y esto lo podemos ver en particularmente en el, en el texto de Pujal y Amigot, y con una lógica muy Foucaultiana, cómo estos dispositivos de poder... Cómo todo se ha organizado efectivamente para establecer estas grandes diferencias entre el binarismo de género y de qué manera se exclui excluimos también, por ejemplo, a personas que eh, se salen de esto y también cómo existen castigos, no solamente sociales, sino también castigos jurídicos. Hay muchos países donde penalizan efectivamente, por ejemplo, eh, vestirse con ropas de, de, de otro género, etcétera, y eso también implica. Eh, de alguna manera que este, este sistema no solamente tiene que ir a un nivel social donde si voy a la calle me van a mirar o me van a gritar, sino como voy a la calle también me, un policía se me puede acercar, me puede realizar un control preventivo, me puede ir a la cárcel, etc. Y eso también es súper eh, super interesante eh, verlo de esa manera porque podemos entender como muchas de las situaciones que podemos creer que son bastante comunes y corriente en la vida, eh, son parte de este sistema binario de género que nos, no solamente nos impone de qué manera nos tenemos que comportar, sino también de qué manera nos impone la manera que tenemos que eh, vivir nuestra propia identidad de género. Y por último, uno de los principales ámbitos donde se da la situación de discriminación o sea, de interseccionalidad, son básicamente los análisis de las situaciones de discriminación y violencia por orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y en ese sentido podemos ir viendo, de hecho lo vamos a ver en los ejemplos prácticos después, cómo en la discursividad y en las situaciones, o incluso los análisis de casos jurídicos concretos, por ejemplo, de asesinato, eh, de intentos de, eh, de asesinatos también, o asesinatos lesbodio, o femicidio, etc. Estas situaciones van confluyéndose en torno particularmente no solo a que la víctima era una mujer, sino también que era una, una mujer con una orientación sexual lesbiana, por ejemplo, o era una mujer trans, o incluso pensando, por ejemplo, que era un hombre, una identidad de género masculina, pero tenía una expresión de género muy femenina, o de alguna manera se le asoció a eso. Y eso lo hemos visto eh, particularmente en muchos crímenes que han existido en Chile y donde con la herramienta, por ejemplo, si lo analizamos de un punto de vista interseccional, son muchos los factores que confluyen y podemos ir entendiendo pues, cómo pasó, por qué pasó, más allá del acto mismo que tiene que ver con asesinar o pegar a una persona. Y ahora vamos a la última parte, particularmente, que tiene que ver con la aplicación de ambos conceptos. En ese sentido, eh, como yo me desempeño particularmente en el ámbito del derecho, quise incorporar algunos ejemplos que tienen que ver con normas jurídicas, eh, ya sea en este caso un tratado internacional que lamentablemente no está ratificado por Chile y no es ley, pero en el otro caso sí voy a mencionar un, un, un ejemplo de nuestro código penal, porque... Eh, la, los discursos y la interseccionalidad para el análisis de ciertas situaciones no solamente tiene que ver con un papelito, con un texto en el cual leemos, entendemos, discutimos, nos parece bien, nos parece mal, etcétera, sino también cómo esta herramienta la utilizamos también para sancionar o prevenir situaciones de discriminación o de violencia. Y en este sentido, eh, en el artículo 1 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, eh, este artículo particularmente define los tipos de discriminación que, que se tienen que entender en este tratado, tratado internacional. Y a mí me gustó eh, es, extractar, de hecho quise extractar particularmente el artículo 1 número 3, que tiene que ver con la discriminación múltiple. ¿Y por qué el concepto de discriminación múltiple es importante? Porque... Eh, una discriminación múltiple se produce cuando no solamente existe un motivo, por ejemplo, pensemos en el género de una persona, sino que existen más, dos o más. La raza, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad. O sea, cuando estamos hablando de esta triada, esa triada eh, se utilizó particularmente para analizar la situación de la, de la mujer en un momento determinado. Pero al día de hoy podemos tener un, un número de categorías, efectivamente, de hecho, en el ámbito del derecho internacional, son categorías abiertas al día a día, porque lo hemos visto ahora, por ejemplo, a propósito de, de la pandemia, cómo mujeres con discapacidad sufren distintos tipos de discriminación que mujeres que están, por ejemplo, teletrabajando en la casa y tienen que, por ejemplo, estar a cargo de, de los hijos o de las hijas porque no existe la corresponsabilidad parental. Va a haber un, un, un cierto tipo de discriminación que le va a afectar de manera bastante distinta. Y en ese sentido, particularmente, por eso este concepto me, me gustó incorporarlo, para que se entendiera que, bueno, lamentablemente este concepto no está incorporado a nuestra legislación antidiscriminación y, como no es tratado internacional, ratificado por Chile no es ley, pero sí sirve de ejemplificación para ver cómo en, otro, en otros países, particularmente, por ejemplo, se incluye este tipo de discriminación, donde podemos estar hablando de que confluyen distintos factores en una situación. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, nuestro país no se ha dado a nivel legal mucho esta situación en materia de discriminación porque no ha podido ser regulada. Pero cuando vemos, por ejemplo, en el párrafo de más abajo, las categorías que no son a, vosito, son parte del, del artículo 1, no del número 3, pero lo quise colocar abajo para ejemplificar, que son bastantes los motivos que se incluyen. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de la interseccionalidad, no estamos hablando solamente de lo que le había dicho ya, reiteradamente, sobre la, la, la raza, el género, ni la clase, sino que también son muchas las situaciones que, se van, que van confluyendo y que de alguna manera pueden producir una situación de discriminación y de exclusión. Ahora nos vamos a algo más, eh, particularmente Chile, esto reciente. ¿Por qué reciente? Porque, bueno, el, el femicidio hace mucho tiempo atrás... Eh, se legisló que básicamente era el delito de matar a una mujer por parte de su cónyuge o excónyuge o conviviente o ex conviviente. Pero el año pasado particularmente eh, se legisló a un proyecto de ley que se llamaba Ley Gabriela, donde se incorporaba el delito de femicidio fuera de esta esfera tan eh, íntima, doméstica, por así decirlo, que por mucho tiempo se, eh, se criticó bastante y que el delito de femicidio básicamente era como se, se dice en literatura, eh, comparada, matar a una mujer solamente por el hecho de serlo o el feminicidio, se incorporó este nuevo 300, eh, o sea, este artículo nuevo 390-TER, en el cual no solamente se comprende la situación de que haya sido en esta esfera íntima quien mató a una mujer, sino también en otras situaciones particulares. Y una de las cosas, por ejemplo, eh, que, acá me, que, que acá quise mencionar, y por eso lo incorporé, por ejemplo, es la circunstancia número 2, y la circunstancia número 4. Y en la segunda, por ejemplo, ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución u otra ocupación o oficio de carácter sexual. En ese sentido, no solamente por el hecho de haber sido una mujer, eh, sino también por haber sido, por ejemplo, una mujer, de clase baja quizá, eh, y también haber ejercido el trabajo sexual. Y por otro lado, en el, en el número 4, por ejemplo, que lo a propósito que estamos hablando de disidencia, haberlo realizado o o sea, haber matado a una mujer con motivo de su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. En ese sentido, estamos pensando en una mujer que mataron por haber sido una mujer trans, por haber sido una mujer lesbiana, una mujer bisexual, o incluso si fue una, un, un femicidio con violación, por ejemplo, que es lo que sucedió hace años atrás en Quillota a propósito del caso de Nicole Saavedra, por ejemplo. Y en ese sentido... Eh, estas situaciones que se, van que se van intersectando, o sea, esta interseccionalidad que existe en el análisis de este delito, también es importante para visibilizar e incluir ciertas situaciones que anteriormente estaban completamente fuera de este tipo penal. Entonces, eh, más allá de que efectivamente este concepto eh, de alguna manera se quede muchas veces lo teórico, podemos tener una aplicación bastante eh, práctica en muchas situaciones, eh, incluso en las que nos desempeñamos trabajamos, en el ámbito de lo jurídico, en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito del día a día, etcétera. Por eso también es súper importante darle esta aplicación práctica a estos conceptos. Y es por eso que, eh, eh, yendo ya a la última parte, ¿por qué es tan importante la interseccionalidad? Porque es una herramienta para analizar situaciones en las cuales existen relaciones de dominación, y de, de, domina, eh, de dominación, de poder encontrar a algunas personas, y a través de esta vamos a poder analizar eh, los distintos tipos de relaciones sociales que van confluyendo y las circunstancias también que, que influyen en esta. Eh, particularmente en la, actualidad, en la actualidad se dan distintas formas de discriminación y de violencia por múltiples factores, no solamente asociados al género o la clase, como habíamos mencionado, sino que también a la raza, la orientación sexual, identidad, expresión de género, discapacidad. Eh, filiación, situación socioeconómica etcétera y en los principales ámbitos, como ya lo mencioné una y otra vez, donde se utiliza la interseccionalidad es en los análisis sobre la discriminación, la violencia y asimismo como también en las problemáticas sobre el acceso a la justicia sobre el acceso al trabajo o sea, son muchas otras las situaciones donde se da esta, esta discusión particularmente y es súper importante tenerlo también en consideración y al finalizar ¿De qué hablamos principalmente en este video? Para ir resumiendo un poco, analizamos un poco de cómo se relaciona particularmente el feminismo con el concepto de la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? ¿Cuáles son las raíces de la interseccionalidad? ¿Cuáles son los debates políticos que existen? ¿Cuáles son las relaciones sociales que están asociadas al discurso de la interseccionalidad? Por otra parte, ¿qué, son el, ¿qué es la diversidad sexual y de género? ¿Qué son las disidencias sexuales y genéricas? cuáles son las eh, confluencias que existen con la interseccionalidad. Y por último, también hemos visto algunos ejemplos prácticos, particularmente la legislación, y por qué es tan importante la interseccionalidad como herramienta para análisis de discursos de situaciones, de omisiones, incluso de desigualdades concretas. Y, y particularmente ya, eh, para ir finalizando esta parte del video, tener en consideración que no cuando estamos exponiendo todo esto, cuando estamos hablando, no existe una única posición al respecto de estas situaciones. Generalmente lo que se ha utilizado más en las discusiones feministas y también en el ámbito de la disidencia ha sido la interseccionalidad como herramientas para el análisis. Pero asimismo, como se ha utilizado comúnmente, también por algunos sectores, también tiene detractores particularmente y no fuera del movimiento feminista. Y eso hace, hace también ejemplo de que son muchas las discusiones que se van dando a conceptos que son relativamente nuevos y que también vamos reflexionando de la manera que lo vamos utilizando y en la que en la manera que también nos eh, nos sirve porque al final ese, esa es la palabra clave que es un, una herramienta que nos debe servir y en algunas ocasiones si nos queda por ejemplo insuficiente nos queda corta vamos a tener que pensar de qué manera mejoramos este análisis discursivo en torno a la interseccionalidad o qué manera lo, lo, lo creamos esta estructura, por ejemplo, como hacía Anne María Hancock sobre esta eh, estructura de, del paradigma de la interseccionalidad. Y si no, pensemos en otra situación particularmente, por el, pero por el momento, las discusiones generalmente de los distintos tipos de feminismo, y como lo que hemos visto en el movimiento feminista, la interseccionalidad se ha utilizado como herramienta bastante común para el análisis de las situaciones de discriminación, de violencia, de exclusión, eh, de acceso a la justicia, a la vivienda, etc. Solamente basta, para hacer una, un último ejemplo concreto, ver lo que está pasando con la situación de la pandemia del COVID-19, para ver cómo la interseccionalidad también se vincula en ese ámbito particular. Estimada Constanza, muchas gracias por tu presentación, eh, me parece que tu resumen al finalizar nos pone en los dos o tres ámbitos centrales de ella eh, que fundamentalmente me parece tiene que ver con la idea de que eh, desde el feminismo y desde también las disidencias y la diversidad sexual eso constituye un corpus teórico, un corpus de análisis que está todavía en construcción y por lo tanto todo lo que se pueda aportar en términos del análisis de los de estos fenómenos que por su parte también son realidades que recién empezamos a vislumbrar como objetos de estudio como tú decías muy bien en varios momentos de la historia solo fueron desechados, no, desechados como cuestiones Ah, eh, contra natura, eh, y que por lo tanto no merecían ni siquiera el interés científico, ni discursivo, ni jurídico, ni de ningún tipo, ¿no? Eh, de manera entonces que, estimadas y estimados participantes, eh, me parece muy interesante que ustedes puedan revisar con cuidado los conceptos que se han ido, eh, que ha ido exp exponiendo Constanza, precisamente para ir armando también un corpus de lenguaje, ¿no? de terminología propia del análisis de estas realidades que abordamos en el curso de feminismo. Eh, yo solo quería eh, preguntarte o, o, o hacerte una consulta como de, de aplicación global en esto, estimada Constanza. Eh, si bien hemos trabajado y tú has trabajado muy bien el desarrollo de los, de los conceptos, ¿Cómo hacen o cómo hacemos las personas que siguen, que están desarrollando este curso, para que esto no se transforme solo en una eh, discusión conceptual, sino para llevarlo a su vida cotidiana, a sus realidades cotidianas, a, a, sus, eh, a sus formas de vida laboral, personal, afectivo, familiar? como padres, madres, hermanos, amigos, etc., eh, de manera de ir borrando culturalmente, en un proceso que será claramente muy largo, estas expresiones de dominación, de violencia, estas expresiones que tienen que ver con entender ciertos fenómenos humanos como naturales o normales, eh, frente a otros que serían, por lo tanto, no naturales o anormales, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestra vida, a tu juicio y en tu experiencia, estimada Constanza, incluso en tu experiencia eh, jurídica, ¿verdad?, y en tu experiencia como asesora eh, legislativa, ¿cómo hacemos para que las personas, los seres humanos, los hombres, las mujeres, en toda su diversidad y en su vida cotidiana, eh, Desarrollen comportamientos o tomen conciencia de comportamientos que eh, propendan a eh, ir borrando estos componentes que tanto mal nos han hecho en la historia, que hoy analizamos, pero que en la historia han significado destrucción y muerte de otros seres humanos. No, no estoy... <risa> no soy positiva. <risa> Eh, eh, particularmente yo creo que una muy buena pregunta eh, en torno a, a lo que principalmente estábamos conversando cómo dejar que esto no sea efectivamente alguna discusión conceptual exclusivamente de hecho particularmente en torno a lo que sucede el día a día yo creo que una herramienta muy útil a propósito de lo que mencionaba justamente viveros que habla que la interseccionalidad da cuenta de la multiplicidad de experiencias vividas de las mujeres que en ese mismo sentido, en muchas ocasiones, estos círculos, por ejemplo, que se han creado en colectivos, feministas o incluso en la, en la misma mesa de, eh, de once o de almuerzo en una familia determinada, eh, conversar las distintas situaciones, como la han vivido o las cosas que le han pasado, de qué manera, por ejemplo, eh, si es una tía, cómo ha sufrido ella un, un cierto tipo de discriminación o, que, o qué ha pasado, por ejemplo, cuando ha querido buscar trabajo, cómo lo ha pasado en su trabajo. Verso lo que le ha pasado, por ejemplo, a la hermana, a, a la abuela, por ejemplo. Yo creo que ahí por, particularmente es particularmente súper interesante hacer esta discusión en torno a cómo, la, cómo las experiencias también nos, va, nos van ayudando a entender que por, es, la interseccionalidad como concepto no solamente eh, es algo teórico que nos sirve para analizar y escribir, por ejemplo, por ejemplo, un ensayo, una tesis, etcétera, yo también para comprender lo que ha pasado, por ejemplo, pasado. mi amigo, mi amiga, qué ha pasado en mi familia, y lo mismo incluso re, bien entender ¿no? quizás situaciones de acoso o de, o de problemática en el acceso al trabajo, también es situaciones o sea, pensemos, por ejemplo, si una, una mujer embarazada fue a solicitar trabajo y fue como, ah, me discriminar o sé sea, como, no, me discriminar no exclusivamente porque no fui con ropa adecuada, a lo mejor la situación fue que la discriminaron por ser una mujer embarazada también. Y ahí también es importante como entender esta, estas problemáticas también como vivencias. Y en ese sentido, por eso yo creo que es importante comunicar las cosas, conversarlas, llevarlas al día a día. Y de esa manera yo creo que, y es por lo mismo que al final la experiencia y como que la vida diaria sobrepasa completamente la práctica, porque... Más allá de que todo vamos a escribir en el papel, la, lo que se dado dando el día a día, efectivamente no alcanza para, para completar ríos de, de tinta o de tinta digital, como sea, pero en ese sentido yo creo que es tan importante eh, la socialización de estas situaciones y también, asimismo, como identificamos situaciones malas que no han ocurrido, porque lo creen otras personas, también vamos a poder identificar cosas que hemos hecho, cómo nos hemos comportado o incluso cosas malas que hemos pensado. A lo mejor, por ejemplo, pensar de que eh, una mujer criticó a otra porque tenía una falta muy corta. A lo mejor, efectivamente, ahí hay un eh, socializar eso, conversarlo para entender por qué lo pensó así. También en torno a cierto mandato cultural que se habla también de la expresión de género. Eh, y cómo, cómo, cómo deben comportarse de alguna manera también los hombres y las mujeres. Y de esa manera, eh, yo creo que por lo mismo, eh, como que las personas que, que, que estén escuchando, yo creo que no significa que vayan a tener que... No significa que vayan a tener que militar en... en en alguna organización feminista o en partido político, pero sí conversar más con, las, con, con sus amigas, con sus amigos. A lo mejor van a, van a, probablemente, después de conversar tanto, de entender algunas situaciones, el amigo que a lo mejor hacía tanto chistes machistas ya no le va tan bien. A lo mejor el, el amigo que andaba con algunas acciones ya, ya lo, van, lo van a mirar de manera distinta porque ya no es algo que está en ese sentido tan, tan invisibilizado eh, la, la represión por suerte, entonces por lo mismo eh, pasa mucho en ese ámbito donde la propia construcción y también como esa reflexión interna nos hace ver cosas que no habíamos visto antes, que tienen que ver con las personas que no nos relacionamos donde muchas veces, y es por lo mismo que también, haciendo un parangón en la situación que ha ido cambiando, por ejemplo, en, en cuanto al humor, hemos visto que la última, por ejemplo, en el último festival de Imar, Ernesto Beloni hizo una... una, una una, una rutina donde intentó no hacer alusión a ningún chiste machista, ningún chiste LGTBI fóbico, y como eso también ejemplifica que las cosas han ido cambiando paulatinamente, y eso es porque también la sociedad entera. Y particularmente, bueno, ciertos sectores han ido en este proceso de reflexión y cambio donde en muchas ocasiones, y esto es como muy importante recalcar, no ha sido porque han agarrado un libro, por ejemplo, y dijeron, ah, leí, ya entiendo lo que está pasando, sino porque han hablado con más personas, han entendido la situación, han vivido. Y es por eso que es tan importante también, no solamente que leamos, que aprendamos, que tengamos más cursos, etcétera, pero sí que tengamos vida, que tengamos, como se dice clásicamente, como muy popularmente, que tengamos calle. Porque si no tenemos calle, la verdad es que nos va a servir muchas de las cosas que vamos leyendo, que vamos aprendiendo, y para aplicar los conceptos, eso es lo más importante. Entonces, como recomendación y como para decirle un poco a la gente, yo creo que eso es, como vivir, con las realidades, conversar las cosas. Muchas veces nos cambia la vida eso simplemente, porque vamos a entender cómo la otra persona está viviendo, cómo nuestra compañera, nuestro compañero, amigo, amiga, etcétera Está viviendo una situación o lo que ha pasado y vamos a empezar a ver también la vida como un, de manera distinta. Por eso mismo me gusta decir que la interseccionalidad es un prisma, es básicamente un lente por el cual a través vemos ciertas situaciones y que les vamos a dar más cositas cuando vamos no solamente entendiendo, sino también viviendo. Tu gentileza, tu trabajo, eh, la claridad de tu exposición. Y desde luego nos vamos a seguir encontrando seguramente en muchas de estas acciones formativas en la universidad abierta o en otras instancias en las que, como tú has dicho muy bien, vamos fundamentalmente a eh, entusiasmar para empezar a, a, que, a mirar la vida de otro modo, a las personas de otro modo, que no hay un modo natural ni un modo normal de ser, como tú señalaste muy bien, ya son, esa es una noción completamente abandonada hace mucho tiempo. Cada uno se construye, ¿no? Como diría eh, Judith Butler, eh, cada uno va construyendo su sexualidad, su modo de ser, eh, o eh, parafraseando a Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, ¿no? Y es de eso se trata, ¿no? De estar atentos a cómo nos construimos, a cómo se construye su, nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro conocido. Y en ese sentido, como tú dices muy bien, este curso y, y todos los cursos de la Universidad Abierta de, de Recoleta están en esa línea. No basta con el saber, sino cómo ese saber nos permite transformar para mejorar, desde luego, nuestra condición de vida social y personal. Muchas, muchas gracias, Constanza. Un abrazo y cuídate mucho. Y muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bastantes tareas las que nos eh, demanda esta semana de curso. Fundamentalmente conocer, manejar algunos conceptos, claro, para entender mejor la realidad que estamos analizando, pero nunca, como decía Constanza, quedarnos solo en ello. Los conceptos son instrumentos, herramientas para mejor entender la complejidad de lo real. Pero desde esa comprensión entonces yo puedo tomar conciencia de cómo estoy comportándome, cuáles son mis maneras de actuar en lo real. Y esos conceptos entonces ojalá me permitan mejorar mi actuación, mejorar mi toma de conciencia y eh, optimizar mis relaciones, conmigo mismo claro, y con los y con las demás un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias